¿Tienen alguna relación el chino mandarín y las mandarinas? Pues la verdad es que sí. En España, conocimos las naranjas gracias a los árabes, pero era la variedad agria, común en jardines. Las naranjas dulces las trajeron los portugueses en dos variedades, las naranjas de China y las de Tánger, que también eran chinas pero que se aclimataron y cultivaron allí. Estas, que en portugués se llamaron tangerina, en español se llamaron mandarinas en referencia a China pues mandarín significaba ministro o consejero.